Hoy vamos a ver los sistemas lineales. Antes de ver los sistemas lineales, vamos a ver dos, dos hechos. Hecho 1, que es igual a es igual a B. A puede ser un número, puede ser una expresión, lo que fuere. Si A es igual a B, entonces A más C es igual a B más C. Y vamos a hacer un ejemplo Por ejemplo, tengo 2X Más 3 Es igual a 5 Entonces, yo quiero Que quede solamente 2X acá Igual a algo Porque después voy a querer que quede X Igual a algo, ¿sí? Entonces si yo, sum, si yo sumara menos 3 de este lado, menos 3, entonces tendría que sumar también menos 3 de este lado, hecho 1. Entonces, menos 3 más 2x más 3 es igual a 2x. Bien, 5 más menos 3 es igual a 2 y el otro hecho es, de vuelta, A es igual a B pero A por C va a ser igual a B por C siempre y cuando C no sea cero En realidad, si C es cero aunque A no fuera igual a B A por C es igual a B por C por eso no nos interesa este caso y en este caso el c que voy a inventar es un medio acá es un medio de manera que se cancele con este 2 entonces tengo que multiplicar por un medio cx es igual a 1 ah, entonces básicamente lo que hice fue partir de esta ecuación Y llegué a esta conclusión, que es una ecuación también, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Usando primero H1 y después H2. Uh -huh. Primero H1 y después H2. Bueno, ¿cómo vamos a aprovechar eso para trabajar con los sistemas lineales? Con los sistemas lineales, que es lo que nosotros venimos a, venimos a trabajar <coughs> el primer sistema lineal que voy a poner es un sistema lineal trivial donde x es igual a 2 y y es igual a 3 este es un sistema diagonal Diagonal, sistema diagonal, donde la solución va a ser el conjunto de los pares ordenados, ¿por qué? Pares ordenados, porque hay dos variables, x y y, y aquí sé que x más 0 y es igual a 2, o sea que x es igual a 2. y es igual a 3, o sea no tengo que hacer ninguna cuenta, ya está todo yo acá voy a hacer un par de ejes acá es 1, 2 1, 2, 3 Yo voy a llamar E1 a esta ecuación. Y E2 a esta ecuación. Es evidente que Y es igual a 3. Son todos estos puntos con X, con cualquier X de abscisa y 3 de ordenadas. O sea, todos los puntos que están sobre esta recta y todos los puntos que están sobre esta recta son los que tienen 2 como abscisa y cualquier cosa como ordenada entonces la solución está en el punto 2, 3 que es la solución otro ejemplo entonces que ya no sea diagonal, pero va a ser muy parecido en donde solamente voy a cambiar la segunda ecuación x igual a 2 es e1, e1 y x más y es igual a 5 es la segunda ecuación en este caso x igual a 2 sigue siendo esta ¿Sí? y x más es igual a 5 es otra recta inclinada a 45 grados es esta recta esa es la ecuación 2 yo puedo pensar que esta ecuación, yo la puedo mover a esta ecuación y este sistema, que es un sistema triangular inferior triangular inferior se puede mover a este sistema que es diagonal y que tiene la misma solución o sea, la solución acá tiene que ser también 2,3 pero porque este es así nada más. ¿Sí? Porque esto es así. pero Porque los ejemplos que yo estoy dando son así. ¿Cómo hago? Y bueno, acá puedo hacer dos cosas. Acá tengo el valor de x en la primera ecuación. Lo puedo sustituir adelante en la segunda ecuación. Y formar la ecuación por sustitución hacia adelante. sustitución hacia adelante y entonces tengo, por ejemplo 2 más y es igual a 5 y por, a ver si se acuerdan por, por h1 por h1 puedo restar 2 acá y 2 acá entonces me queda y es igual a 3 y entonces la solución de vuelta es el mismo par 2 3 ¿Sí? si yo tengo una, una triangular inferior puedo hacer una sustitución hacia adelante pero yo puedo hacer una eliminación completa hacia adelante y acá por ejemplo yo lo que tengo que hacer es volver esta que es triangular inferior como una diagonal. O sea que este me molesta. Entonces puedo eliminar. Entonces la primera es, está como está: x igual a 2. La segunda ecuación, la segunda ecuación la sustituyo. E2 va a ser E2 menos E1. Si yo hago esto, entonces se elimina esta x x menos x, 0, 0x, más y menos 0, me queda y, y 5 menos 2 es 3, o sea que esto está en forma diagonal. Entonces esto que está en forma diagonal es el procedimiento de eliminación completa y le hicimos hacia adelante. Vamos a ver un ejemplo ahora en donde podemos hacer una eliminación completa, pero hacia atrás. Entonces, en el próximo ejemplo, x menos y es igual a menos 1. Voy a cambiar una sola ecuación otra vez. Y x más y es igual a 5. Entonces, hacia adelante, sustitución hacia adelante. Tengo que eliminar esto para convertirlo en una triangular inferior. Entonces, escribo la de abajo, como está. Y la de arriba, voy a poner acá, E1 va a ser e1 menos e2 a usted me dicen por qué e1 va a ser e1 menos e2 y bueno, acuérdense del hecho número 1 yo quiero eliminar esto sumando con esto, se elimina entonces esto es c pero esto también es c entonces esto es a, x menos y es a y esto es b ¿Sí? estaba en el A más B perdón, A es igual a B entonces si yo pongo más C de este lado tengo que poner más C de este lado pero esta C y esta C son diferentes en el, que, en el sentido de que esto es X más Y de un, del, lado, del lado izquierdo y C es 5 del lado derecho o sea, acá me queda 2X Más nada, porque menos y más y es 0, es igual a 4. 2x es igual a 4. Y ahora yo puedo decir eh, eh, multiplicar todo por un medio. Bueno, multiplico todo por un medio y me queda, ahora voy a borrar x igual a 2. ¿Sí? Entonces, esto tiene la forma triangular inferior. Entonces, este es el método de la sustitución hacia adelante. Ahora puedo hacer lo mismo que en este caso. Que en este caso. Y llegar a la forma diagonal. ¿Sí? ¿Cómo llegó a la forma diagonal? Y bueno. Esta se queda como está. Y la E2... Va a ser E2 menos E1 X menos X 0 Y menos -0, 0 0 Y 5 menos 2 3 ¿Sí? Bien, y ahora está en forma diagonal Esto es sustitución hacia adelante Voy a borrar de vuelta ese pedazo que voy a reclamar un poquito de espacio. Voy a reclamar ese poquito de espacio. Sustitución hacia atrás. En este caso voy a tener que eliminar esta X. Porque, ¿cuál es mi, mi gol ahora? Que esto quede en forma triangular superior. ¿Sí? Voy a eliminar esta. Entonces la primera va a quedar como está. Y la segunda, la segunda va a ser e2 va a ser e2 menos e1 me queda entonces x menos x 0 y menos menos y 2y 5 menos menos 1 6 ¿Sí? y ahora divido todo divido todo o multiplico todo por un medio y me queda Multiplico todo por un medio y me queda y es igual a 3. El próximo paso va a ser eliminar el de arriba. ¿Por qué? Porque lo voy a dejar, si es una eliminación completa, lo voy a dejar en forma diagonal. Entonces la última queda como está. Y e1 es e1 más e2. x más, menos y más y 0 igual a menos 1 más 3, 2 lo mismo que teníamos antes entonces, sustitución hacia adelante el primer término que tomo como pivot es este sustitución hacia atrás, el primer término que tomo como pivot sería este con eso hice la eliminación de arriba entonces la ecuación de abajo queda como está en la sustitución hacia adelante mientras que la que se mueve, la que queda como está va a ser la primera en la sustitución para atrás y la que se mueve la segunda acá en la sustitución para adelante la que queda como está es esta, la segunda y la que se mueve en la primera es todo dual, todo dual ¿Sí? entonces y ahora ya me voy a dejar de fíjense que es muy, muy fácil darse cuenta que si yo escribo en orden este sistema este sistema yo lo voy a poder escribir como 1 menos 1 menos 1 1 1 5 y le voy a poner una rayita acá y le voy a poner unos corchetes acá. Este arreglo de números significa lo mismo que esto. Significa exactamente lo mismo que esto. Pero vamos a... Acá tenemos que ponernos eh, de acuerdo en cómo lo leemos. Y todo lo vamos a leer siempre así. Es decir, este 1 significa un x menos un y. Es igual a menos 1. ¿Ven? Esto es x más y es igual a 5. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera hacer la sustitución hacia adelante, tengo que tomar este como pivot y eliminar este. ¿Sí? Y después, esto se va a quedar eliminado, ¿no? Esto se va a quedar eliminado. Y después, tomar este como pivot y eliminar este entonces esto va a quedar en forma diagonal obviamente que esto va a cambiar esto va a ser otra cosa y esto va a ser otra cosa esto va a cambiar entonces esto, esto va a quedar con ceros y con ceros y esto va a quedar como una diagonal ¿Sí? eso es sustitución hacia adelante bueno, voy a hacer lo mismo pero con la sustitución hacia atrás, a ver cómo es. Repito, de este lado y 5. Entonces voy a tomar pivota acá y voy a eliminar esto. Con esto, esto se va a cambiar. ¿Sí? Y después tomo pivota acá y elimino esto. Con esto, esto se va a cambiar. Entonces. Sigue quedando, sigue quedando la misma diagonal, que es de la forma, de esta forma. ¿Sí? Sustitución completa hacia atrás y hacia adelante. Si solamente quiero hacer la sustitución hacia adelante, entonces tomo pivote acá y ¿qué hago acá? Me queda... Si tomé pivote abajo, eso no se va a mover. Lo que sí, este, este se va a hacer un 0. ¿Cómo se hace un 0? Y bueno, sumo este con este. Entonces, si sumo este con este, sumo este con este. 2. Este, menos 1 con 1 y menos 1 con 5. 4. Y después divido todo por 2. me queda 1, 0, 2. Y ahora tomo pivote acá. Ahora, ahora ya podría hacer la sustitución solamente, ¿no es cierto? Y que en general uno, uno lo hace eh, en un sistema de 2x2, lo hace porque es muy sencillo. Pero en un sistema de más de 2x2 va a ser un poco, un poco complicado ¿Sí? un poco nomás, no es muy, muy complicado entonces si yo quiero hacerlo bien fácil tengo que hacer la eliminación completa hacia adelante entonces en este caso tendría que eliminar esta segunda ecuación esta segunda ecuación va a ser esta ecuación menos esta entonces acá vendría un 0 acá un 1 y acá un 3 esta, esta Este sistema está de una forma general y este sistema está en forma diagonal. ¿Sí? Ahora tenemos un caso más, antes de llegar a los más importantes, que es eh, por ejemplo, el sistema de una sola ecuación, x más y, es igual a 5. Ahí yo bien puedo resolver para x, x es igual a 5 menos y. O resolver para y, o y, y es igual a 5 menos x. ¿Cuál es la que yo quiero? Esta voy a tratar de evitarla y voy a usar esta sí voy a usar esta en este caso las últimas variables en función de las primeras o sea que la solución acá tendría que ser x 5 menos x uh -huh. x 5 menos x Bueno, vamos a hacer un, un ejercicio directamente ya. 3, 2, 1, 5, 2, 3, 2, 3, 1 menos 1, menos 1, 2. En este caso esto es 3x más 2y más z es igual a 5. 2x más 3y más 2z es igual a 3. x menos y menos z es igual a 2. Ustedes dicen, pero, oh, profe, ¿qué pasó acá? Bueno, este sistema es un sistema de 3x3, es cuadrado, todavía es bastante sencillo. Entonces, cada una de estas ecuaciones representa un plano en el espacio. Antes las ecuaciones representaban una recta, ahora representan un plano. Y así cuando hay más variables van a representar otra cosa. Entonces, si yo dijera que quiero hacer la sustitución hacia adelante, pero... Por ahí lleva la eliminación completa, entonces tengo que tomar el pivote acá y tengo que hacer cero este y este. Entonces, la última ecuación queda como está. Entonces, para que haya un cero acá hay que sumar la de 1 más la de 3, y acá me queda 4, 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0, 5, más 2, 7. Para, para que acá haya un 0, yo tengo que sumar esta más dos veces esta, ¿Sí? o sea, 1 acá y un 2 acá. entonces esto es 4 porque 2 más 2 4 3 menos 2 1 y 2 menos 2 es, es el 0 que yo quería y acá es 3 más 4 7 en este caso se termina enseguida ¿Por qué? porque ahora yo tendría que tomar pivota pivote acá y eliminar este y eliminar este bueno entonces para eliminar este directamente esto eh, multiplico por 1 y esto multiplico por menos 1 y se lo sumo y acá directamente bueno, esto es lo que voy a hacer acá entonces, no voy a mover ¿qué cosa? ahora no voy a mover el segundo porque estoy tomando pivota acá me queda 4, 1, 0, 7 entonces voy a hacer 4 menos 4, 0 1 menos 1, 0 0 menos 0, 0 7 menos 7, 0 y ahora para que esto sea 0 4 más 1, 5 menos 1 más 1, 0 y ahí está, completé y ahora menos 1 más 0 menos 1 y acá es 7 más 2 es 9 bien, entonces la primera ecuación me dice que 0x más 0y más 0z más 0z es igual a 0. Bueno, pues cualquier terna x, y, z que yo coloque acá funciona porque cualquier terna es 0 por cualquier cosa, es 0 más 0 por cualquier cosa, es 0 0 más 0, 0 0 por cualquier cosa, 0 y 0 más 0 es igual a 0. O sea que esta ecuación es como si ni la tuviera porque acá me está diciendo que cualquier x, y, z es solución de esta ecuación. Entonces la solución del sistema va a ser la solución de estas dos ecuaciones. O sea, la solución que satisfaga estas dos. Porque cualquiera que satisfaga estas dos ya va a satisfacer la primera. Y acá rápidamente podemos decir que 4x es igual, perdón, 4x más, más y es igual a 7. De acá podemos sacar que y es igual a 7 menos 4X. Y de acá podemos sacar... Acá es lo mismo que decir que 5X menos Z es igual a 9. De donde podemos sacar que Z es igual a 5X menos 9. Y entonces la solución va a ser igual a la, al triple. X, ¿cuánto vale Y? Y 7 menos 4X. ¿Y cuánto vale Z? Y 5X menos 9. ¿Sí? Habría que poner acá y verificar eso, ¿no? Si en la primera ecuación... 3X más 2 por 7, menos 4X, más Z vale 5X menos 9. Sumo todas las X, 5X menos 8X y 3X, 3 más 5, 8, menos 8, 0X. 14. 14 menos 9 es 5. 5 es lo que tengo acá. Está bien, se verifica. Y así con cada una de las otras dos ecuaciones se puede verificar. Entonces, de esta, de esta, de este sistema de ecuación, que es un, un sistema así, pasamos a esto, que es casi diagonal, miren ustedes fíjense, acá es casi diagonal, acá hay algo, pero acá es diagonal ¿sí? y esto es porque este es el hacia adelante adelante si hubiésemos hecho hacia atrás si hubiésemos hecho hacia atrás fíjense, teníamos que haber partido de 1, 5, 2, 3, 2, 3, 1, menos 1, menos 1, 2. Entonces vamos a hacer otra vez en la, en el proceso de eliminación hacia atrás. Va a quedar 3... 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 Y acá la primer, la, Esta va a ser Menos 2 veces esta Por 3 veces esta Menos 2 por 3 0 Menos 4 más 9 5 Menos 2 Más... 6, 4, menos 10 más 9, menos 1. Y ahora, para eliminar la última, el último 1, tengo que multiplicar por menos 1 acá y por 3 acá. Entonces, 3 menos 3, 0, menos 3, menos 2, menos 5 menos 3, menos 1, menos 4 y 6, menos 5, 1 entonces ahora tengo que tomar pivot acá entonces la segunda no se va a mover La tercera es la suma de la segunda más la tercera. 0 más 0, menos 5 más 5, menos 4 más 4, 1 menos 1. Y ahora para eliminar el 2 yo tengo que multiplicar esto por 5 y esto por menos 2. Entonces 5 por 3 es 15. 5 por 2 es 10, menos 10 es 0, es lo que yo quería. Y 5 menos 8, menos 3. 25 más 2, 27. Bueno, todo esto, yo puedo dividir la primera fila por, por 3. Entonces me queda mmm, 5 acá. 0 acá, menos 1 acá y 9 acá. Y la segunda la dejo como está. 5, 4, menos 1. ¿Por qué no copié la tercera? La tercera habíamos dicho que tiene que tiene esta facha que no me interesa entonces de la, de la primera de la primera yo acá tengo que 5 5x menos z es igual a 9 de donde puedo sacar que z es igual a 5x es igual a 5x menos 9. Y de la última tengo que 5y más 4z es igual a menos 1. Y acá tendría que sacar y, pero me va a quedar en función de z. Y yo no quiero que me quede en función de z quiero que me quede en función de X, entonces voy a tener que hacer una intervención más 5Y va a ser igual a menos 1 menos 4Z. Y ahí voy a sustituir Z por lo que vale en X, menos 1 menos 4 menos 4. Por 5X Menos 9 Es igual a Menos 1 Menos 20 X Más 36 ¿Sí? 9 por 4 es 36 ¿Y? Y Bueno, esto sería 35, ¿no? Todo dividido, eh, multiplicado por un quinto, menos 20 sobre 5 es menos 4x. Y 35 sobre 5 más 7. La cuestión es que esa solución es igual a. es igual a. x 7 menos. 4x que es lo que vale y en función de x y 5x menos 9 que es lo que vale z o sea esta solución obviamente va a ser igual a la solución que yo tengo acá solución que tengo ahí. ¿Pero qué pasó? Esta solución la saqué en tres pasos y esta solución la saqué en los tres pasos más el paso de desconfiguración esta. Entonces por eso es que el, la sustitución hacia atrás, hacia atrás, o sea triangular, eh, triangular, superior por ahora no me sirve muchas gracias Omar